Pedro Sánchez cada vez hace más jo... o sea, a los mayores los hace jóvenes, porque con 36 años que los meta ya en el saco de jóvenes, con 36 años yo creo que ya se tiene que tener un poco las ideas claras y que no te. A ti y, te y no estar. Tres, tres sí, cumplir, pero no, no estar eh, esperando que la teta del Estado eh, nos, nos saquen las castañas del fuego, ¿no? Eh, ¿Yo de qué cultura soy? Bueno, pues yo creo que como todos los que estamos aquí en esta mesa, hemos crecido en la cultura de la compra y cuando eh, hemos, en, hemos entrado en el mundo laboral eh, nos hemos dado cuenta que estábamos un poco equivocados que en un mundo bueno, líquido como le llaman y donde la movilidad es importante para formarte para crecer y pues el, el tener una vivienda en propiedad a no ser que seas un bueno que tengas un, un gran capital pues te ancla demasiado eh, a tu trabajo te, eh, te impide la movilidad sí, geográfica. Sí, bueno, incluso eh, descartas opciones que de otra manera tendrías en cuenta. Y, y por eso creo que estábamos un poco equivocados en esa política de, de, la, de la compra. El alquiler es fantástico. Eh, puedes cambiar de barrio, puedes cambiar de amigos, de zona de trabajo, de ciudad. Eh, bien, eh. Eh, la compra cada también, cada pero...